¿Qué es lo que más te gusta de los juegos? ¿Sabías que eso que tanto nos agrada y estos podemos traerlo al aula y convertirla en un espacio más divertido e interesante? Soy Juan Fernando Quiseno y en este video voy a hablarles sobre los elementos de la gamificación y su importancia en la planeación y diseño de una estrategia gamificada. Recordemos que la gamificación educativa trae elementos de los juegos para aplicarlos en un entorno de aula, con el propósito de hacer de este un espacio más divertido, interesante y motivante para los estudiantes. Esos elementos son las mecánicas, las dinámicas y los componentes de la gamificación, y de estos hablaremos a continuación. Las mecánicas del juego nos permiten motivar extrínsecamente a los estudiantes. Estos reaccionan a las recompensas obtenidas al realizar una acción específica y les motiva a querer superarse. Podríamos decir entonces que son las herramientas que tenemos como docentes para planear y construir una experiencia motivante en nuestros estudiantes. Entonces, al incluir mecánicas de juego, estamos llevando al aula puntajes, niveles, recompensas, rankings, desafíos, retos, entre muchísimas más posibilidades que nos ofrecen los juegos. Los puntajes asignan un valor a las acciones de los estudiantes, entonces les premiamos por la realización de ciertas actividades o por comportamientos y conductas que esperamos que ellos mejoren. Podemos asignar un nombre a esos puntajes teniendo en cuenta la narrativa usada en la gamificación, de la que hablaremos más adelante. Finalmente, estos puntajes van siendo acumulados para obtener premios, avanzar de nivel o conseguir mejores posiciones en el ranking general. Los niveles generan sentido de progreso y deben permitir al estudiante ir avanzando poco a poco generalmente desde niveles más fáciles para enganchar al estudiante, hasta niveles más avanzados. Podemos asignar niveles teniendo en cuenta temas y subtemas trabajados en clase también. Las recompensas se van entregando a medida que se van superando los niveles y mejorando los puntajes. Esos podrían estar asociadas a oportunidades dentro del aula, como eximirles de un quiz, permitirles ausencia del aula, entrega de actividades fuera del tiempo o pueden ser asociadas a bienes virtuales, físicos como objetos o alimentos que pueden comprar o insignias que le posicionan dentro del grupo. Los rankings o clasificaciones fomentan la competencia y muestran al estudiante su posición en el juego, invitándolo a superarse y a motivar a otros a hacerlo. Este debe ser visible a toda la clase, actualizarse periódicamente y puede elaborarse de manera física en el salón de clase o mostrarse de forma virtual con la ayuda de aplicaciones educativas creadas para este propósito. Los desafíos son competencias que se dan entre los estudiantes con el propósito de obtener puntajes, recompensas y demostrar aprendizajes. Estos fortalecen la socialización y motivan el logro de objetivos. Para crear esto se pueden usar diferentes aplicaciones educativas digitales que les permite competir y retroalimentar su aprendizaje inmediatamente, de esas conocemos muchas. Los retos también nos permiten la consecución de objetivos de aprendizaje, estos llevan al estudiante de una manera clara a solucionar problemas y situaciones cotidianas que, que podríamos asociar con actividades de clase, al superarlos se obtienen puntajes, se avanzan en los niveles y se logran recompensas, los nombres de esos deben estar asociados a la narrativa de la estrategia gamificada. Bueno, por otro lado, tenemos las dinámicas de los juegos. Estas, por el contrario de las mecánicas, generan una motivación intrínseca al vincular al estudiante con las acciones y sensaciones que generan el uso de las mecánicas anteriores. Estas propician socialización, competición, emociones, sentido de progresión, estatus y son guiadas por la narrativa o la historia que guía esa estrategia. Veamos cada una de ellas de una manera rápida. La narrativa cuenta una historia que da sentido a la gamificación y conecta las mecánicas, las dinámicas y los componentes de esta. esta es tal vez de los elementos más importantes en una gamificación. Miren, gamificar no es simplemente establecer mecánicas, puntos, retos, ranking. No, es necesaria una historia que conecte todas estas mecánicas. Bueno, para crear una narrativa necesitamos básicamente primero una temática un contexto visual. Este debe ser del agrado de todos los estudiantes. Un conflicto a resolver debe estar asociado al contenido temático. Un héroe o protagonista de la historia con un objetivo por resolver y obstáculos en su camino que podrían ser los retos o misiones que proponemos. La socialización es un aspecto que podemos fomentar con el uso del trabajo colaborativo y motivando a los estudiantes a creación de contenidos educativos como juegos, presentaciones, animaciones, entre otras, que les permita demostrar sus aprendizajes al grupo. La competición es importante en una estrategia gamificada, pues esta le permite enfrentarse a otros compañeros de una manera individual o de manera grupal. Eh, las emociones son expresadas por la obtención de puntajes, el logro de un reto, la, la competición y la posición en un ranking grupal. Son asociadas al interés particular del estudiante por la gamificación planteada y según el tipo de jugador que sea el estudiante. Podría ser un jugador explorador, un triunfador, un killer o un jugador social. El sentido de progresión lo generamos con la publicación del ranking notable de posiciones y con las insignias otorgadas por superar retos o niveles, esto motiva a los estudiantes para continuar avanzando y obtener los resultados individuales y grupales esperados. El estatus o la posición dentro de la gamificación les permite un reconocimiento dentro del juego o dentro del grupo. Este lo generamos con la asignación de roles, de insignias y con la publicación de la tabla de clasificaciones, que lo visualiza dentro del grupo por la obtención de retos y objetivos claros dentro del juego. Finalmente entonces nos encontramos con los componentes de la gamificación, y esos tienen que ver con la estética de la estrategia, o sea los recursos con los que contamos y las herramientas que utilizamos para diseñar la propuesta gamificada, es decir, son los recursos físicos, didácticos y las herramientas tecnológicas y digitales que nos permitirán diseñar cada uno de los elementos presentados anteriormente y los que el profesor quiera incluir de más en su estrategia gamificada. En este video hemos hablado un poco sobre los elementos de la gamificación. Es importante finalizar recordando que estos aplicados en conjunto nos permiten fomentar cambios de conducta, de comportamientos, mejorar procesos de aprendizaje, motivar y aumentar el interés de nuestros estudiantes. También hemos hablado acerca de la importancia de estos elementos en la planeación y el diseño de la estrategia gamificada, además de algunos ejemplos de aplicación. Bien, aunque al principio requiere dedicación, yo les recomiendo empezar poco a poco y perseverar en su diseño y aplicación. Les aseguro que finalmente verán los resultados esperados y a sus estudiantes enganchados con su propuesta y disfrutando del proceso. Hasta pronto.